muy buenos días amigos estamos en el apartamento 302 de kirama Video te va a mostrar los pasos que debes de hacer para hacer una obra blanca uno este es el revoque lo que es la obra gris que le dicen segundo paso me recomiendo hacer el drywall en lo que es el cielo más piezas entonces haz primero el cielo empiezas de arriba hacia abajo después de que hagas el cielo vas a hacer el estuco y por último, que lo veo muchos errores en muchas partes, hacen el piso primero, lo último que deben de hacer es el piso. Lo último que tienes que hacer es hacer la, la carpintería. Listo. Estos son las órdenes para una obra blanca.